Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a analizar un poco la temporada de Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Nikita Mazepin los tres pilotos que debutaron en 2021 en la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Bueno, como decíamos, vamos a hablar un poco sobre Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Nikita Mazepin. Los tres pilotos que debutaron en 2021 en la Fórmula 1. Un trío que ya venía disputando entre sí en la Fórmula 2 en 2020, donde Mick Schumacher se llevó el título. Yuki Tsunoda terminó tercero y Nikita Mazepin terminó quinto. Los tres habían ganado competencias en ese campeonato. De hecho, Tsunoda ganó tres carreras y Mick Schumacher ganó dos, aunque en base a una muy buena regularidad que tuvo el alemán en aquella temporada eh, logró llevarse el título a la categoría formativa pero bueno, ya lo que respecta a este año que pasó en 2021 Yugi Tsunoda tuvo muy, un mejor auto para debutar, hablamos del Alfa Tauri logró 32 puntos a lo largo del año, eh, una gran diferencia de lo que fue tanto Schumacher como Mazepin que tuvieron que recalar en Haas un, un equipo que no tuvo un auto competitivo, eh, tuvo grandes problemas económicos, sobre todo en la, la temporada 2020, que bueno en 2021 eh, pudo competir gracias al gran aporte económico del propio Mazepin. Pero bueno, comenzando un poco por, por su noda... Eh, Mostró un muy buen debut en lo que fue la temporada 2021 en eh, terminando noveno. Y parecía que era un piloto sorpresa eh, ya con esa primera competencia. Sin embargo, con el correr de las carreras se empezó a mostrar errores, un poco de, de impaciencia, eh, algunos eh, improperios en su Steam Radio, eh, algunas malas palabras hacia sus propios... Eh, compañeros de equipo que, que estaban en, en boxes, lo que eh, mostró que todavía no estaba lo suficientemente maduro para algunas cuestiones referentes a la Fórmula 1, y por eso que Alfa Tauri eh, decidió, para bueno, Red Bull, eh, el equipo madre de, de Alfa Tauri, decidió que, que el japonés prosiguiera su desarrollo y la temporada de Fórmula 1 en Italia, en Faenza, cerca de. De la fábrica eh, que esté mucho más eh, presente en el desarrollo del equipo. Eh, a trabajar un poco más eh, en lo que es eh, eh, en el desarrollo. Y también la evolución de, de AlphaTauri que eh, lo que era la temporada. Y le pareció haber dado un resultado al, al japonés. Eh, si bien no tuvo un, un efecto inmediato en su... En su en su desarrollo y en sus resultados. Sobre todo en el campeonato. Sí cambió un poco su mentalidad. No se vio más aquellos arrebatos. Aquellas, eh, aquellos insultos que se en las primeras fechas. A, a la gente de, de los boxes. A los ingenieros. Eh, y tampoco eh, tuvo tantos errores en pista. Tuvo bastante, eh, bastante consistencia. Más allá de que no haya entrado tanto en los puntos. Aunque recién en la última fecha, en Abu Dhabi, logró eh, finalmente plasmar aquella evolución eh, que, le, que le vino con esa mudanza a Italia. Y cerró el campeonato 2021 con un cuarto puesto. Y por encima de su compañero Pierre Galli, eh, uno de los eh, pilotos más destacados de esta temporada, el francés. Y que también supuso también un, un gran desafío ¿no? para... Para Yuki Tsunoda en su año de presentación en la Fórmula 1. Eh, vamos a hablar ahora, prosiguiendo con nuestro análisis, eh, con Mazepin y con Mick Schumacher. Primero, Mick Schumacher, bueno, venía, como decíamos, de ese campeonato de la Fórmula 2, eh, llegó a la, la Fórmula 1 también eh, ayudado por un eh, patrocinador alemán que, que, que logró acordar con, con Haas la, la presencia de un piloto alemán en la, en la escudería. Incluso por encima de Alfa Romeo, que era de los otros equipos donde sonaba Mick Schumacher para incorporarse en este eh, 2021 que, que ya pasó. Eh, sin embargo, eh, como detallamos anteriormente, ya no tenían auto competitivo. Eh, era prácticamente el mismo auto del 2020. En una Fórmula 1 donde el desarrollo es prácticamente permanente. Es muy difícil que un equipo pueda mantenerse... Competitivo Si no hay desarrollos eh, en el corto plazo y realmente eh, con una sucesión eh, lógica, ¿no? eh, Winter Steiner, el, el director de, de Haas, puso todos los eh, esfuerzos del equipo la temporada venidera, en 2022, por lo que bueno, el 2021 fue prácticamente una pérdida para el, para el equipo porque no tenía con qué competir. De esta forma. Lo que nos presenta es eh, que no hay muchos parámetros para medir eh, la actuación tanto de Mick Schumacher como de la Macepin, sino, eh, de Inquita Mazepin, sino de compararlas entre sí, entre compañeros de equipo. Al tener la misma herramienta eh, deportiva para, para competir y fuera del alcance de lo que fue Alfa Romeo y Williams a lo largo de la temporada. Eh, por lo que se vio tanto con Schumacher ni con Mazepin, es que Schumacher tuvo muy, mucha mejor, eh, un, un gran trabajo eh, tuvo muchos mejores tiempos, mejor rendimiento en, eh, en lo que fue las clasificaciones mejor rendimiento también de, de carrera, hubo muy poquitas carreras en las que eh, Mazepin logró estar adelante de, de Schumacher aunque hay un detalle que no puede dejarse de lado. Es que Schumacher es el piloto eh, que generó más costos a, a su equipo. Eh, de hecho, en toda la Fórmula 1 Schumacher es el, es el piloto que lideró el ranking de, de roturas en la Fórmula 1. Que generó 4.2 millones de euros a, a la gente. De, eh, y de esta forma genera como un poco de... Eh, Incógnita, ¿no? En cierta manera, eh, más allá de, de haber mostrado eh, buenos rendimientos parciales con un auto que no estaba a la altura, eh, sí que por ahí precisa un poco más de maduración en su manejo y tratar de comentar de menos errores que generen eh, menos costos, sobre todo en una Fórmula 1 que tiene esta política de, de límites de costos, eh, que, digamos, es un factor muy importante para las propias escuderías elegir un piloto que no rompa autos y que. Eh, todo el dinero que, que se pueda ahorrar en, en lo que significa una rotura lo puedan aplicar a desarrollos futuros eh, los propios autos. Así que bueno, eh, por el lado de Mazepin no hay mucho para destacar. Pasó sin penal y gloria. Ya lo que fuera al principio de la temporada eh, mostró un video bastante vergonzoso en sus redes sociales. Eh, lo que realmente puso en duda su, su real compromiso para... Para afrontar su, su temporada de debut. En la Fórmula 1. Nunca estuvo. Eh, ni siquiera. Eh, a una competitividad. Competitividad eh, relativa. Y cerca de su compañero Mick Schumacher. Así que realmente. Eh, un verdadero pay driver. ¿no? Un, un, un ruso. Que, que, que está mayormente en la Fórmula 1. Gracias al dinero de su familia. Así que bueno. Pero. Ahora resta la temporada 2022, hay que ver sobre todo cómo prosigue la adaptación de Zunoda y de Mick Schumacher en esta, con este nuevo reglamento, en esta temporada que se avenge en el Fórmula 1, que tendrá eh, armas iguales para todos, con, con todos los pilotos, eh, aprendiendo realmente con un auto nuevo eh, para lo que será esta nueva, esta nueva área de la Fórmula 1 con, con una aeronave mucho menor, así que bueno, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla esta temporada y el rendimiento de estos dos novatos en la Fórmula 1. Muchas gracias por acompañarnos, se traba a otro GP a las 10. Saludos a todos.